Mamá, ¿puedes leerme un cuento? ¿Estás seguro, Dewey? Yo creo que tienes muchos sueños. ¡No es así! Solo estoy descansando <ríe> los ojos. Bueno, entonces lo haré. ¿Qué te parece este, Dewey? ¡Caperucita Roja! ¡Sí, por favor! Caperucita Roja a la abuela llamó, la llamó, la llamó. Y dijo así, ¡No me encuentro bien! A mí puedes venir... La perucita roja sí si partió, ya partió, ya partió. Por el sendero del bosque fue y a lobo encontró. Pequeña niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo siento, lobo, no puedo parar. A mi abuela voy a visitar ya. Lusita roja, solo yo, solo yo, solo yo. El lobo un camino mejor encontró. La casa de la abuela llegó. Bajo de la cama la abuela metió. Ahí la dejó, ahí la dejó. No puedes hablar. El lobo insistió y se puso su camisón. Rosita Roja, la puerta tocó, la puerta tocó, la puerta tocó ¿Puedo pasar abuela? Pasa querida, no olvides la canasta Vaya, qué orejas tan grandes tienes, son tan grandes, son tan grandes Abuela, ¿por qué son tan tan grandes? Son para oírte mejor Mejor mm, ah, Vaya ¿qué dientes tan grandes Tienes, son muy grandes Muy muy grandes Abuela, ¿por qué tienes los dientes Tan grandes? Son para comerte mejor Afirmó ah, ah, ah, ah, ah, ah. Él brincó y ella se asustó Se asustó Se asustó Él brincó y ella se asustó Detrás de la mesa Se escondió Persia. Se terminó ahora a dormir. Buenas noches, Duy. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh en su granja tenía una vaca, ia ia o oh. Con su mumo mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o oh.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 flotar, como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar va agua cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas ¡Yo también! Mueve, mueve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 Los más hermosos La favorita eres tú Muy especial esa es ¡Tron!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 La radio del camión de bomberos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 La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El conductor Pasando el día, ¿por qué?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 Dumpty, dumpty, se sentó en la pared.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 cinco papas, seis papas, siete papas más. 1 2 3 4 5 6 7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 Come insectos deliciosos, John John. Ella saltó al agua donde está fresco y lindo ahora, no hay más ranas bebés. ¿Estás durmiendo, hermano John?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 Johnny Johnny, sí papá. Johnny Johnny, sí papá. ¿Estás comiendo dulces? No, papá.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 Papas tres, papas cuatro, cinco papas seis, papas siete, papas más siete papas más